Tauro, bienvenido bienvenida a este espacio de biosabiduría Ancestral Donde nuestro único objetivo y deseo es que a través de este video, de estas palabras Encuentres la guía que resuena en tu alma Para que puedas sanar aquellas áreas en las que te estás sintiendo movido o movida Recuerda suscribirte al canal darle like, activar la campanita para que nos mantengas presentes en cada momento que subamos un nuevo contenido y estoy muy contenta de estar hoy contigo querido amigo, amiga de Tauro puesto que hoy hemos regresado de manera bastante gustosa bastante cariñosa contigo a través de este oráculo de las hadas estos seres elementales que tienen una, una misión maravillosa en la tierra que es resguardar todo aquello que tenga que ver con la naturaleza y con la vida y esa vida estamos incluidos los seres humanos así que por qué no estar de la mano con ellas ellas gustosas vienen hoy a entregarte esta lectura general esta guía general para tu alma del 23 al 30 de agosto recuerda que esta guía es solamente un camino hacia tu trascendencia, tu evolución, hacia ese despertar espiritual que estás buscando. Esta guía no es un, una adivinación de tu futuro, de lo que podría o no venir, puesto que hay infinitas posibilidades para ti en el universo, así que darte una sería limitarte en tu poder y tu potencial interno Si tú estás buscando esa adivinación Este no es tu espacio Si por el contrario tu interés es trascender Sanar desde la raíz, desde tu corazón Para poder avanzar en todas tus áreas de la vida En relaciones, en pareja, en el empleo, en los negocios Este es tu espacio Aquí vas a encontrar ese camino Y bien, me pongo en total disposición Para que las hadas a través de esta guía para tu alma nos den las respuestas y que encuentres paz, amor, trascendencia, prosperidad vamos a iniciar Tauro en tu presente estás vibrando con la carta número 20 las hogueras de San Juan, este arcano mayor en este momento vamos a, vamos a ver cómo es que está tu ¿Qué situaciones te llevaron a vivirte en este presente? Lo vamos a detallar más adelante Primero vamos a sacar cinco cartas La que sigue son aquellas situaciones anteriores Que te llevaron a vivirte de esta manera Tienes el 10 de espadas de cabeza Hubo por ahí bastantes movimientos en tus relaciones Y cerraste ciclos Tauro, bastante bien, bastante bueno es cerrar ciclos No lo veas desde el punto de vista... Eh, del ego, de la escasez, del dolor velo como una posibilidad para crecer y expandirte hacia mejores y más abundantes caminos en las recomendaciones que tienes para poder continuar con esta sanación que estás viviendo Tauro tienes el 9 de bastos de cabeza aquellos momentos en los que has estado viviendo que parecieran un torbellino de emociones, Tauro. Es importante que recuerdes que no estás solo, no estás sola y que siempre hay un poder superior arriba de ti que te está cuidando y te está guiando hacia tu más alto bien. Las resistencias que tienes aún y que es importante que sigas trabajando: tienes el 9 de espadas. Más adelante vamos a detallar toda esta guía, vamos a sacar la última carta que es tu regalo, es como la llave que te dan las hadas en este momento para que esta trascendencia y este camino que estás viviendo lo puedas seguir eh, experimentando de una manera fluida, tranquila, transparente, toda enfocada en el bien de tu alma. Y el regalo que te dan es el 2 de bastos de cabeza, vamos a ver qué es lo que tienen para ti que decir las hadas en, este, en esta primera parte de tu guía general del alma Bien, lo que tú estás en este momento, cómo te estás viviendo y qué es lo que te recomiendas es lo siguiente Tauro como te decía, en un inicio has estado viviendo diferentes movimientos en tu vida, Tauro, y eso se refuerza con este arcano mayor número 20, que es, es la carta del juicio, las hogares de San Juan, representado por esta hadita que está sentada. ¿Ves esta carta? pareciera que está hecha a mano, porque cuando este tarot llegó a mis manos... No incluía esta y otras tres cartas más Entonces mi responsabilidad y mi labor para con ellas, con ustedes Es tenerlas completas y bueno, ¿por qué no sacar mi, do, mis dones de Picasso en estos momentos? Es por eso que la ves diferente, ¿ok, Tauro? Sin embargo, bueno, el, el sentido es el mismo Se están cerrando ciclos, cerraste ciclos, vienes de... de... Estas emociones, estás estás viviendo cierres de ciclo puesto que esto te está preparando para una nueva vida, es por ello que Tauro en estos momentos no te enfoques en pensamientos de miedo, de escasez, de, eh, de incertidumbre Propios de todos estos cielos que has estado viviendo Al contrario, las hadas te invitan a sentirte alegre por estos nuevos comienzos que estás empezando a vivir Y que próximamente en los siguientes eh, meses vas a estar experimentando con mucha más claridad vas, Te dicen que este momento es para alegrarte Para sanar aquellas heridas de tristeza, aquellos recuerdos dolorosos que has estado viviendo y experimentando te dicen que aquellas relaciones que cerraste eran necesarias, relaciones o situaciones o circunstancias que cerraste, eran necesario cerrarlas puesto, que requerías hacer como este espacio para recibir lo nuevo. Esta carta del juicio te dice que lo importante es vivir el presente, Tauro, vivir el momento a momento, seguir sanando, eh, alegrarte también por aquello que estás recibiendo y que vas a empezar a recibir de manera pronta, en todo, en, sobre todo en las relaciones y en, en la parte del empleo, del dinero, ok, es importante que continúes sanando, que te mantengas alegre a esto que estás viviendo. Y esto porque, como te decía, esta carta, 10 de espadas, se refiere a todas aquellas circunstancias que viviste anteriormente para llegar a donde te a donde te encuentras en estos momentos, Tauro. y soporta lo que te dice este arcano mayor Venía sintiéndote ya en algunas relaciones o en algunas circunstancias de tu vida como atascado o atascada, como con esta tristeza, con esta eh, sensación de tener que quedarte en algún lugar o con alguna relación que no te encantaba, sin embargo tu idea del deber ser, del resentimiento o posible culpa te mantenía ahí y hoy la vida te empujó a darte cuenta que esas sensaciones, esas creencias en tu mente de apego en realidad no son, no son reales, es una ilusión de tu mente que te dice que para vivir en felicidad y en plenitud hay que sacrificarse, hay que sufrir, eso se ha quedado atrás. Te has dado cuenta que una vez que cerraste esos ciclos Ya sea por decisión propia o porque la misma vida te llevó a moverte de esos lugares, de esas relaciones Te has dado cuenta que, no es de, que en realidad no te pasa nada Que en realidad lo que hiciste fue quitar peso Posiblemente el ego en este presente te lleva a ese pasado Y sientes un poco de culpa, un poco de incertidumbre Y hoy te dicen no, eso... No le des rienda suelta a esos pensamientos, sobre todo en estos momentos que estás como renaciendo a una nueva vida. Mantente positivo, mantente con la fe en aquel poder superior en el que tú creas. ¿Ok? Esta, esta, esta forma de vida te la van a soportar en estos momentos con las sugerencias que te hacen con esta carta 9 de bastos. La tienes de cabeza, sin embargo en estos momentos te dicen, ok, vienes de un momento en el que estás cambiando, estás viviendo una nueva vida, estás reestructurando tus creencias y esto puede llegar a generarte cierto bloqueo mental, ok, y te dicen, es momento de no tomar decisiones importantes, al menos no en estos días en los que estás tan movido, las decisiones importantes eh, normalmente en un pasado, vamos a llamarlo así, en momentos anteriores, te ibas más como por la parte eh, del ego, como la parte de tener más materializado, o sea, como tener más eh, posesiones, tener prestigio, eh, sentirte más que los demás, como que estabas más enfocado en, esos, en esas partes del ego y hoy te dicen, calma Tauro, estos movimientos han sido para que primero te reconozcas tú de manera interna, reconozcas y te empieces a valorar porque no te estabas valorando, Tauro. Y no es momento de tomar decisiones importantes puesto que este movimiento de repente te puede hacer sentir que estás desequilibrado. Para encontrar el equilibrio se requiere que te mantengas positivo y que también continúes sanando aquellas eh, relaciones, aquellas situaciones, sentimientos, resentimientos que pueden todavía venir eh, de repente, venir como recuerdos. No es importante tampoco que quieras regresar a ese pasado, sobre todo porque... Una nueva vida te espera, y te dicen con esta carta, en estas recomendaciones 9 de bastos, te dicen, Tauro, es momento de visualizar todo lo bueno que mereces, toda la abundancia, la prosperidad, la paz que realmente mereces. Si tú te enfocas en ello, te darás cuenta que lo que has dejado atrás, y lo que estás sintiendo en estos momentos, ha sido solamente la llave maestra para que tú puedas avanzar. No te resistas, Tauro, en esta um, carta... Nueve de espadas la tienes eh, derecha, esta carta nos habla de las resistencias que aún puedes estar teniendo en estos momentos sobre la nueva vida que estás viviendo. Y te dicen, ante todos estos cambios es posible que quieras aislarte, que quieras... Eh, mantenerte solo o sola puesto que sientes que estos movimientos eh, podrían como generar alguna otra situación no beneficiosa para tu vida y te dicen en este momento las hadas Tauro, mantente en conexión con las personas puesto que a través de ellas vas a poder observar qué es lo que hay que sanar en ti, como esta ley del espejo, este... Dicho bastante conocido que dice aquello que te choca, te checa Es importante que te observes a través de las personas Y que a través de ellas encuentres estas uh, situaciones o estas experiencias dolorosas del pasado Que aún están sin sanar para que puedas sentirte liberado, liberada totalmente. Entonces te recomiendan aquí no resistirte a seguir conviviendo y relacionándote con las personas. Te piden también que te mantengas en este sentido positivo. Esto está reforzando eh, las sugerencias que te hacían con el 9 de bastos. Mantente positivo. No te enfoques en el drama. Sí, algunas situaciones pueden parecer más... Eh, dolorosas que otras Sin embargo, es una ilusión Puesto que tu alma sabe Que todo aquello que estás experimentando en este momento Es para tu evolución Es para tu propia evolución Y finalmente, en este momento En esta guía general Del 23 al 30 de septiembre El regalo La llave que te, te brindan hoy las hadas Es el 2 de bastos de cabeza Y con esto te quieren decir que es muy importante, Tauro, que confíes en tu intuición, que le hagas caso a tu alma, conectes con ella. De repente hay algunas personas cuyas intenciones no son verdaderas, no son genuinas y lo único que buscan es tener un beneficio o un interés propio y eso te puede llevar a sentirte defraudado. Entonces es momento también de que conectes con esta intuición y si te resuena estar con una, dos, tres personas y te llenan y hay ideas y te sientes expandido, ahí te quedes convivas. Si hay algo que incomoda, que no te está checando, como aquellos eh, momentos en los que estás con una persona y dices, hay algo que no me late de él o ella, mejor me muevo. Esos son los momentos, Tauro, que te recomiendan con esta llave en los que hay que poner atención a tu alma, especial atención a tu intuición. ¿Para qué? Para que poco a poco puedas seguir avanzando hacia tu evolución con todos estos cambios maravillosos que tu vida te está presentando para vivir en autenticidad. Y vamos a ver qué es lo que tiene para ti. En esta parte, las hadas para ti en el dinero, en la parte en la que tú generas tus ingresos, sea que sea un empleo, una empresa, como empresario, emprendedor, es muy importante también que tomes nota. Puesto que todos estos cambios Seguramente están impactando también en esa parte económica Tienes el 10 de oros Esta carta pero pertenece al elemento tierra Y es muy importante que consideres todas estas notas que vamos a estar sacando aquí A ver, vamos a ver qué es lo que va a reforzar este mensaje con malequín, el loquito vamos, esta es la carta que no tiene eh, y esta carta nos habla justamente de la autenticidad estás bloqueando tu autenticidad lo que realmente quieres vamos a ver qué más tienen para ti en un momento más lo vamos a detallar y te ofrecen como recomendación el 5 de bastos y con esto te quieren decir las hadas oh, voy a hacerlas un poco más para acá, creo que no se están viendo completas en la cámara, ahí está. Y con esto te quieren decir las hadas en la parte económica. Ante todo este cambio, todos estos movimientos que has tenido en tu vida, hay cierta incertidumbre, hay ciertas dudas que te llevan como a sentirte insatisfecho por un lado sobre lo que estás desarrollando en la parte económica y por otro no te quieres mover puesto que todo este movimiento te genera inseguridad y para ti es muy importante Tauro esa parte económica como para todos los seres. Sin embargo hoy te dicen no tengas miedo, si hay que hacer algún cambio de manera radical es importante que lo consideres, pero que lo consideres como te decían aquí desde el alma, desde tu intuición. Puesto que de repente llegas a tomar las cosas un poco a la ligera en la parte económica, Tauro En el sentido de manejar unas finanzas sanas Y te dicen en este momento que no es es importante para ti, Tauro Que tengas mucho cuidado en aquellos gastos que no sean necesarios Que no sean como para satisfacer las necesidades básicas Gastos excesivos, puesto que de repente esta parte de la economía se te va un poquito de las manos eh, entras como en esta parte confianzuda y no le das ese sentido real al dinero Recuerda que el dinero es el medio para que tú te muevas, no es el fin Y por lo tanto es como si fuera un mejor amigo ¿Qué haces con ese mejor amigo? Lo cuidas, lo procuras, te comunicas con él eh, Te das cuenta qué es lo que necesita, qué no, qué no requiere Estás como muy al pendiente Y en esto te dicen en la parte económica Es momento de sanar tus finanzas empieza a ser amigo o amiga del dinero para que empieces a cuidarlo, para que le empieces a dar su verdadero valor, ¿ok? Y finalmente, con este 5 de bastos, te dicen que las dudas... En las que te encuentras es importante que cada decisión que requieras tomar en la parte económica la medites, la sientas Si puedes conversarlo con alguna persona que ya haya pasado por esta situación y que ya la haya sanado y haya avanzado Es muy buena idea que le preguntes y que pidas guía puesto que ahí van a estar las respuestas Ok Tauro, mucho cuidado con esta parte Cuidado en el sentido de conecta con el dinero, conecta con la economía, la abundancia, desde lo que realmente quiere tu alma, desde lo que realmente quieres dejarle al mundo como legado y eso te va a generar una, un beneficio material, económico bastante bueno. Y en la parte de relaciones, Tauro, vamos a ver cómo andas en la parte de relaciones con las hadas que tienen para ti el día de hoy en tu presente las recomendaciones que te hacen y tu eh, regalo final bien en tu presente en relaciones estás vibrando con el 10 de copas la recomendación que te hacen tienes el 8 de copas de cabeza y finalmente el paso a seguir, para que puedas sanar en relaciones, tienes el 7 de espadas. Y con esto te quieren decir, Tauro, lo siguiente, las copas se refieren al elemento agua, a aquellas emociones que hay que dejar fluir, todo lo que sentimos, ser nosotros mismos, ser en esencia. Y a detalle lo que te quieren comentar es lo siguiente. Es momento, Tauro, de afianzar las relaciones en las que te encuentres Posiblemente en tu pareja se hayan dado ciertas tensiones Sobre todo por el momento en el que te encuentras tan movido Sin embargo, esta carta es bastante positiva en estas relaciones Puesto que te dicen, va, vienen momentos en los que hay que tomar decisiones que te van a beneficiar, de que los a los dos o a, o a las personas que estén involucradas, a tu familia también, los van a beneficiar de una manera bastante positiva, puesto que estos movimientos que se están dando, ab, están abriendo las puertas para que, sea que te, o se tengan que moverse, requiera un movimiento de residencia por tu empleo, por el empleo de la pareja, y esto les permita conocer nuevos aires, nuevos horizontes, nuevas personas, y conectar más y entonces incrementar y expandir las redes de comunicación y de apoyo Puede ser también que si estás hoy en pareja Estén decidiendo dar el siguiente paso El siguiente paso puede ser eh, un matrimonio Puede ser eh, la llegada de un hijo también Y esto es bastante positivo Porque cada situación que vives Tauro, que experimentas te lleva a conocer una versión más alta de ti mismo, de ti misma. Entonces lo importante aquí que te, dices, de que te dicen las hadas es entrégate totalmente a una relación genuina contigo mismo, contigo misma, para que puedas y seas capaz de compartirlo con las demás personas. Esto está soportado con la carta 8 de copas de cabeza y te dicen que aun cuando esta carta aparece de cabeza, te dice que todas esas dudas, todos estos eh, sentimientos de incertidumbre que se llegaron a manifestar también en las relaciones están desapareciendo. Y lo importante aquí es, Tauro, que con esta carta 6 eh, de copas invertida te dicen que no hagas caso a aquellos um, comentarios, aquellas versiones de allá afuera que te pueden llegar a venir a decir. Eh, para, tu para tus relaciones, chismes sobre todo, no le hagas caso, la realidad es que nadie sabe lo que estás viviendo tu camino y el camino de las personas con las que convives, solamente es un camino, no es eh, totalitario tampoco el de las personas que de repente llegan y te quieren decir cómo se requiere o se debe hacer ciertas cosas en relaciones Tú te darás cuenta cuáles son las buenas intenciones con las que la gente se acerca a ti, como te lo decían con el 2 de bastos, y cuáles son aquellas personas que simplemente eh, se acercan para generar alguna incomodidad o para obtener un beneficio para ellos y no para eh, un beneficio mutuo. ¿Ok? Tauro, finalmente vamos a ver... ¿Qué te regalan los ángeles que están también en este momento contigo eh, a través de este oráculo del mapa encantado? ¿Qué te regalan? ¿Qué pasos a seguir te regalan para que puedas tú sanar aún más todo este proceso que estás viviendo en estos últimos días de septiembre? Y te dicen, tienes la carta La Soledad de Cabeza, y esta carta es muy bonita porque... Al estar en este momento de movimientos generales, en tu, en tu vida en general, podrías llegar a sentirte solo o sola, como distorsionado sobre hacia dónde vas, hacia dónde qué camino tomar, quién eres o para qué estás aquí. Y en este momento te dicen los ángeles, este es un buen momento para entrar en tu interior y reconocer los verdaderos deseos de tu alma. Los verdaderos deseos de tu alma no son, o casi nunca, son aquellos que se ajustan a los deseos de tu mente, a los deseos del deber ser de la sociedad allá afuera. Ve más adentro, conócete, escúchate. Sé tú en esta nueva vida que estás viviendo. Los beneficios que estás por recibir son aún mayores que los que creías que tenías en una vida antigua. Es momento de soltar lastres, resentimientos, perdónate y perdona a las demás personas, puesto que solamente son un reflejo de quién estás siendo tú. Tauro, muchas felicidades, deseo que aquí hayas encontrado respuestas y te invito a suscribirte al canal, darle like, activar la campanita para mantenernos presentes en tu vida cada que subamos un nuevo contenido. Gracias, déjanos tus comentarios. Bendecido seas, Tauro.